vamos a focalizarnos ahora en lo que llamamos feminismos negros descoloniales, con seis mujeres que le van a dar sentido a esta denominación que es un poco inusual, ya que de alguna manera los feminismos negros y los feminismos descoloniales han seguido trayectorias distintas y además remiten a genealogías diferentes, que además se han desarrollado de forma distinta también en cada uno de los países en los que estas seis mujeres viven o han desarrollado sus trayectorias tanto biográficas, académicas, activistas. Tres de ellas son de Brasil, una de Colombia, República Dominicana, otra de Cuba y otra de Haití. Y esas distintas localizaciones, que son más que geográficas, creo que le pueden dar mucha riqueza a este intercambio. Además, eh, varias de ellas han vivido en distintos países, tienen formaciones académicas también diferentes, eh, que eso quiere decir también aproximaciones, enfoques muy diversos, eh, son de varias generaciones o grupos etarios y asumen de modo distinto sus posicionamientos biográficos y políticos. Así que con todos esos ingredientes tan variopintos, la idea es generar una conversación eh, entre sus respuestas en torno a dos preguntas. Y las dos preguntas son las siguientes. La primera es ¿qué significado tiene para usted, desde una perspectiva situada en su experiencia, la denominación feminismos negros descoloniales? ¿Cuáles serían sus características y sus diferencias? En relación con los feminismos descoloniales y con los feminismos negros y la segunda pregunta es cuáles serían las principales propuestas y retos desafíos de este feminismo en el contexto actual de su país de la región y en su ámbito de actuación bueno cada una va a responder de forma distinta a esta pregunta y tiene diez minutos para la respuesta y además el buen uso y el respetuoso uso de ese tiempo que está limitado, va a permitir que podamos tener después intercambios con el público que nos acompaña. Voy a presentarla rápidamente. La primera es Claudia Miranda, postdoctora. ¡Sí! <risa> Claudia Miranda es postdoctora en Psicosociología de Comunidades de la Universidad Federal de Río de Janeiro, es miembro del grupo de trabajo Claxo, Afrodescendencia y Propuestas Contrahegemónicas. Además, es profesora de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro. Es supervisora tanto en la maestría como en el doctorado y el postdoctorado en educación. Bienvenida, Claudia. Bien. <risa> También tenemos a Ochi Curiel Pichardo. Ochi ¡Bien! Curiel Pichardo. <risa> Se define como afrocaribeña, de nacionalidad dominicana, residente en Colombia. Activista feminista decolonial. Cofundadora del grupo latinoamericano de formación y acción feminista GLEFAS. Es doctora y magistra en antropología social, docente además de la Universidad Javeriana de Colombia. La tercera persona es Flavia Ríos. Flavia Ríos es doctora en Sociología de la Universidad de Sao Paulo, es profesora de Sociología de la Universidad Federal Fluminense, en Brasil. Además, es investigadora del Centro Brasilero de Análisis y de Planeamiento Brasil Afro-CEBRAP. Bienvenida, Flavia. Después tenemos a Tania Pierre-Charles. Ella se presenta como haitiana, nacida en México. Es médico egresado de esta Universidad de la UNAM, tiene una maestría en salud pública y un doctorado en salud sexual y reproductiva. Es investigadora del CRESFED y es miembro del GT de Salud Internacional y de Soberanía Alimentaria. Después tenemos a María Clara Araújo Dos Pasos. Ella es una, una afrotransfeminista brasileña, educadora y articuladora política, licenciada en pedagogía por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, cursa actualmente la maestría en educación, en sociología de la educación, en la Universidad de Sao Paulo. Y su investigación actual es estudia los ataques político-legislativos antitrans y sus implicaciones en la educación brasileña. Terminamos con Rosa Campoalegre Septién, <ríe> afrocubana y afrofeminista, doctora en ciencias sociológicas y postdoctora en ciencias sociales, infancias y juventudes, profesora e investigadora titular del CIPS. Coordinadora del GT Afrodescendencias y Propuestas Contrahegemónicas, rectora de la Universidad de la Diáspora Africana. Bueno, como ustedes ven, realmente tenemos eh, unas mujeres muy poderosas y me parece también interesante eh, valorar sus títulos académicos, que son un logro para muchas mujeres negras en la región que también muestran que esos espacios han sido, son posibles, han sido posibles para ellas, pero sobre todo que pueden ser posibles para muchas mujeres negras en la región, hacia adelante. Entonces, creo que también vale la pena subrayarlo. Bueno, entonces en el orden vamos a darle en primer lugar la palabra a Claudia Miranda. Muy buenos días. Quiero agradecer la invitación de la profesora Mara, mi profesora en Bahía en, la, en el año 2003, con quien he aprendido mucho a posicionarme, a llevar muy en serio la carrera académica. Fue una oportunidad, un logro en mi vida y en mi historia como activista del movimiento afro-brasileño, como una estudiante de un de mucha importancia. Entonces, reconocer siempre el camino que uno hace colectivamente con Nilma Lino Gómez, que fue mi madrina académica, también muy satisfecha de encontrar, encontrarla con Salud, nuestra eterna ministra que en este momento está de manos con el presidente Lula, pensando la agenda para la próxima eh, cohorte en Brasil. Entonces, la profesora Niuma sigue trabajando muchísimo, como siempre, desde los 17 años de edad en la educación. Y, y con el Partido de los Trabajadores, con el presidente Lula, trata de impulsar una agenda eh, antirracista para nuestra educación. Entonces, solo para aprovechar la oportunidad de reconocer, reconocer que yo no he caminado sola como maestra de una importante universidad de Brasil soy una de las poquísimas profesoras negras en Brasil, entonces infelizmente aún estamos en camino, eh, he ganado mucho con la, la posición que tengo en mi familia que soy la última, entonces las mayores, las dos mayores estaban ahí involucradas con la, la agenda de PT en su juventud, estaban ahí involucradas con la agenda del, del movimiento afro ...y yo he ganado mucho porque soy la última y aproveché. Aproveché mucho eh, de las enseñanzas, de la pedagogía familiar. Entonces, soy afortunada y he tenido la oportunidad de estar en una facultad de letras... ...y después en una facultad de ciencias sociales. Entonces, eso es mi historia como hija de la clase trabajadora. Una mamá que no trabajaba, que todos los días peinaba a sus hijas a, a ir a la escuela... Todos los días teníamos que estar con tranzas diferentes. Y un papá que trabajaba para el Estado, un funcionario público que ganaba poco, pero estaba ahí pendiente de la familia. Entonces, eh, en mi caso, he eh, tenido también la suerte de estar en un país donde la diáspora africana es muy expresiva. Y yo creo que eh, con eh, todo lo que hemos heredado de Lelia González, de la profesora, nuestra eterna maestra eh, Sueli Carnet, e otras mujeres negras que no son, no son tan conocidas de la educación, como Yolanda de Oliveira, Petronilla eh, González, he ganado muchísimo, y Brasil ha ganado muchísimo por la diversidad. Entonces, la pregunta de la profesora Mara es muy importante. Yo creo que cuando pensamos el legado que tenemos de Lelia González, que ha eh, caminado mucho por América Latina, ha hecho un esfuerzo muy grande. Entonces, muy, muy jovencita. Yo leía, yo vi a esta señora en la católica, maestra de la católica. Yo no entendía cómo una mujer afro era maestra en una universidad importante. Esta mujer que ha caminado mucho con las colectividades latinoamericanas, muy temprano, muy antes de todas. Yo creo que hemos ganado en este sentido, que somos muchas y muchos. Entonces, yo creo que para eh, una persona que entendió muy rápidamente que lecturas, eh, eh, autoras y autores de América Latina, negros, caribeños, como Fanon, eh, estaban en Brasil por manos de estas mujeres, estaban en Brasil por manos de los eh, eh, referentes del movimiento afro-brasileño, afro o sea, Franz Fanon, teníamos acceso en los centros de investigación donde nuestras referentes y nuestros referentes estaban como eh, eh, investigadores. O sea, en las librerías no se encontraba Franz Fanon en los años 80, no se encontraba, pero los activistas tenían estas publicaciones, llevaban a Brasil estas publicaciones. Entonces, yo creo que es importante ubicar la presencia de esta literatura insurgente. ...entre nuestros activistas, nuestros referentes afros. Y yo creo que nosotros somos feminismos negros, profesora Mara, intentando acercarme a su pregunta, porque estamos en diálogo con Caribe, con Latinoamérica desde siempre, el movimiento afro ha eh, impulsado una conexión con este pensamiento caribeño, con este pensamiento afro-latino. Entonces, yo creo que cuando pensamos feminismos negros en Brasil, uno tiene que reconocer en una línea del tiempo la importancia agenda descolonial, decolonial de América Latina y Caribe. Entonces, yo creo que estamos ahí como que contaminados positivamente por toda una literatura, un pensamiento que es latinoamericano, que es afrocaribeño. Yo creo que no se puede separar feminismo negro de fem feminismo decolonial. Yo creo que tenemos mucho que aportar eh, si también agarramos una línea del tiempo, de la presencia, de la fuerza, de todo todo que han hecho las referentes de Brasil para estar en Durban, como mencionó la profesora Rosa Campo Alegre eh, en el día de ayer. Entonces, fue muy importante porque con las... Afro-Uruguayas con las afrocolombianas eh, han impulsionado una agenda de mucho impacto en la ONU y eso para nosotros que somos negros no, no se puede dejar los órganos internacionales para nosotros los negros no se puede dejar el Estado tenemos que estar por encima tenemos que seguir el camino que siguió la profesora Nilma Lino Gómez cuando aceptó salir de la universidad donde era rectora para asumir un ministerio tenemos que estar en la política, tenemos que presionar al Estado. Entonces, yo creo que serían un poco las provocaciones que a mí me, me, me llegan para contestar sus preguntas. Y mi sugerencia es caminar en red. Yo estoy trabajando con esta idea hace un tiempo, no que tenemos que pensar en movimiento, caminar y trabajar en red. Entonces, red col colaborativa, en diálogo, en una perspectiva eh, de... de como estamos aquí hoy día, yo creo que un taller como el taller que ha presentado la profesora Rosa Campo Alegre y la propuesta, vamos a hacer un grupo, vamos a seguir juntos, vamos a pensar nuestras propuestas desde Uruguay, desde de Brasil, desde Colombia, desde México. Entonces, yo creo mucho en esta perspectiva. Y hablé con la profesora Fátima, no sé si él está ahí, de Bahía, que nosotros somos una otra generación, una otra generación de mujeres negras etnoeducadoras en nuestros respectivos países, que ya nos conectamos, ¿no es cierto, Carlos? Argentina acaba de formar su primera red de etnoeducadoras y etnoeducadores afroargentinos. Y las maestras negras eh, delante de la dinámica impulsando la propuesta he estado ahí con ellos intentando hablar un poco de mi vínculo con Colombia, entonces yo creo que las mujeres negras, nosotras estamos muy involucradas eh, con la, la agenda educacional, entonces hay que tener ojo con esta, esta localización de las mujeres negras en la educación profesora, no sé si me aproximo de las cuestiones que has planteado, pero he hecho un esfuerzo para traer algunas eh, cuestiones para el debate. Gracias. Muchas gracias. Claire. Además, por el buen uso del tiempo, incluso sobró unos minutos que recuperamos para la conversación. Gracias. Entonces, a continuación tenemos a Ochi Curiel Pichard. Bueno, buenos días a todos. Eh, bueno, un anché de las ancestras, yo creo que encontrarnos aquí es un privilegio, después de tanto tiempo, de no abrazarnos y de no vernos la cara. Eh, quiero hacer algunas, para esa pregunta, que es muy difícil responderla en diez minutos, <risa> sí, no, <risa> evidentemente, es una lástima que la inauguración se llevó mucho tiempo y nosotros tenemos diez minutos, pero bueno. Este… Decir que yo vengo del activismo afrofeminista, autónomo, lesbofeminista y ahora me posiciono como un feminista decolonial. Y esto es muy importante para responder la pregunta. Eh, yo recuerdo que empecé a escuchar feminismo negros decoloniales a partir de eh, una escuela que organizó Ángela Figueiredo en Cachoeira, Brasil, donde estuvimos con Angela Davis dando, y Gina Den también dando esa escuela. Fue a partir de ahí que yo empecé a escuchar feminismo negro de colonial. Y luego, posteriormente, en las formaciones que hacemos como Glefas, también he empezado a escuchar feminismo negro de coloniales. ¿no? Entonces, ese es mi punto de partida. Eh, quiero decir, primero, que feminismo negro solamente. Es una sombrilla que in incorpora, digamos, muchísimas propuestas. No es una no es una propuesta homogénea. De hecho, como feministas negras tenemos contradicciones políticas bastante fuertes, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de la autonomía, siempre me he dicho feminista negra o más bien afrocaribeña y tengo muchísimas diferencias con aquellas que tienen una propuesta fundamentalmente conferencia de Durban, eh, toda esta lógica institucionalizada. Entonces, yo creo que hay diferencias ahí, por tanto, tiene que haber diferencias entonces en torno a los feminismos decoloniales. ¿no? Eh, lo otro que quiero decir es que um, no soy solamente afrocaribeña en términos de posición política y de construcción eh, personal, eh, sino también, como ya dije, pues vengo de unas corrientes críticas feministas que hemos construido en esta vía Yala, o sea, como lesbiana feminista en contra de la heterosexualidad obligatoria, eh, como autónoma frente a la institucionalización y a la ONGización de las prácticas políticas. Eh, eh, y bueno, todo eso tiene que ver con lo que se ha conformado como feminismo decolonial. Entonces, ahora voy a hablar un poco del feminismo decolonial. Resulta que si bien el concepto fue propuesto por María Lugones, nuestra maestra, yo siempre digo, conjuntamente con las compañeras del GLEFAS, que quienes estamos haciendo feminismo decolonial, no solamente teorizando feminismo decolonial, tenemos una genealogía eh, que tiene que ver con lo siguiente. Primero, el rescate del feminismo negro que nosotras también hemos construido, sobre todo pensando la imbricación de las opresiones y en ese sentido una lucha imbricada, no, no solamente frente al racismo, sino también frente a diferentes sistemas de opresión. Pero también, todo lo que nos han enseñado los pueblos indígenas, las compañeras indígenas de muchos pueblos de esta de yala o sea, no solamente nos quedamos con el feminismo negro, sino que ampliamos nuestra mirada. También lo que ha propuesto la autonomía feminista, el lebofeminismo, como ya dije, y que no solamente esto significa epistemología, aunque la epistemología es muy importante. Y lo digo por lo siguiente, porque yo me diferencio de aquellas que se llaman feministas decoloniales que solamente están en la academia. Para mí el feminismo decolonial es un hacer. Y no hay posibilidad no hay posibilidad de un, de un feminismo decolonial fuera de la construcción colectiva. ¿no? Y solamente limitarnos a, como yo digo, tragar conceptos y categorías que son muy importantes en las academias, pero lo importante es cómo construimos un proyecto de liberación. Ese es mi posicionamiento como feminista decolonial, que obviamente una de las grandes raíces del feminismo decolonial es el feminismo negro, por lo que ya dije. Entonces, digo esto porque además creo que hay feministas decoloniales que no son antirracistas y también creo que hay feministas negras que no son decoloniales. ¿no? Entonces, no quiero homogenizar una categoría, y yo creo que la conversación nos tiene que llevar eso, ¿Cómo es que estamos entendiendo eso de feminismo negro decolonial? En un principio a mí esto me parecía una contradicción por lo que yo estoy hablando ahora. O sea, decir feminista negra decolonial, digo yo, pero que el feminismo decolonial ya incorpora dentro de su propuesta teórico-política, pues, el feminismo negro. Sin embargo, yo creo que en los últimos tiempos, como ahora el feminismo decolonial está de moda, cada vez nos tenemos que distanciar de ciertas posiciones que parecerían revolucionarias y transformadoras, pero que no necesariamente lo son. ¿Por qué ahora a mí me interesa eh, rescatar esta categoría de feminismos negros decoloniales? Fundamentalmente por dos cosas. Primero porque creo que por esa institucionalización que ha tenido una propuesta tan transformadora como es el feminismo negro como se ha institucionalizado ahora mucha gente se llama feminista negra y que a mí o sea está muy bien yo creo que es un, es un digamos es un avance de nuestra lucha es un producto de nuestra lucha pero que no todas estamos en esa misma idea de ser feminista negra solamente por una política de identidad o sea yo creo que la política de identidad es muy importante y para nosotras lo ha sido, para nuestra dignidad personal y colectiva, pero no es suficiente para un proyecto. Entonces, eso me lleva a también preocuparme porque resulta que, como se supone que la política de identidad no es suficiente, que es el otro riesgo, pues ahora mucha gente blanca, muchas mujeres blancas, están tomando las palestras del de feminismo negro. Y eso me preocupa mucho porque otra vez es extractivismo epistémico, es extractivismo de la política y que yo creo que tenemos que poner en la mesa de lo que eso significa. Eso no quiere decir que unas feministas eh, unas feministas de coloniales, blanca, blancomestiza, etc., no acojan la propuesta del feminismo negro porque yo creo que es una propuesta para la humanidad. ¿no? Sin embargo, una cosa es tener las palestras públicas ¿no? para las feministas blancas que hablan de feminismo negro. Eso es otra cosa. Y yo creo que eso me está preocupando y por eso yo vuelvo a acuñar de nuevo feministas negras decoloniales, porque yo creo que la decolonialidad no es solamente una cuestión epistémica, sino también confrontar estas lógicas de poder que inclusive se dan en estos espacios como, flags, ¿no? como claxo. Perdón. Entonces, eh, ¿qué es lo que yo entiendo eh, y aquí voy a acuñar también otra categoría que nosotras en el Caribe estamos colocando y es feministas de coloniales afrocaribeñas cimarronas. Y, y esto es muy importante porque si bien tenemos mucho de feminismo negro, es una cuestión situada en el Caribe que estamos trabajando en los últimos años con las escuelas de coloniales feministas del GLEFAS, ¿no? Entonces, para terminar, yo creo que un proyecto feminista decolonial afrocaribeño, cimarrón, implica varias cosas. Primero, una fuga de la modernidad colonialidad. O sea, no podemos de verdad, como diría Audre Lorde, continuar con las eh, armas del amo. Y eso yo creo que tenemos que, que plantearlo y eso qué significa, además, ¿no? Dos, necesariamente no se centra en una política identitaria, aunque es importante, sino en un proyecto de liberación que además no se limita a la gente negra. Yo creo que todos y todas los condenados del mundo tenemos que construir un proyecto de liberación y mucho más frente a este proyecto de muerte neoliberal, racista, patriarcal, heterosexista, etcétera. no que tenemos por delante. Tres, el reconocimiento y la legitimidad desde la ancestralidad tanto organizativa, espiritual, social, productiva, cultural, etc. Cuatro, el sentipensar, yo creo que es una práctica nuestra de nuestras comunidades, todo el tiempo estar pensando, no solamente legitimando lo que sale de la academia, sino cómo la gente piensa y nuestras comunidades piensan, y esas categorías, conceptos, maneras de explicar la vida es fundamental para nosotros. Eh, y eso significa, obviamente, descolonizarnos el ser, el saber, el poder, el género, etc., y nada de eso se puede hacer individualmente, siempre es una lucha colectiva. Sí. Y por último, el tema de la autonomía. Yo no concibo una proyecta de un proyecto de colonial que no sea autónomo, porque sería contradictorio y sería entonces colonial y racista. Esa es mi postura sobre, sobre eso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ochi. Vamos a invertir el orden eh, para dar la palabra a Tania Piachas por la razón siguiente. Ella tiene que salir después para otra conferencia, entonces eh, ella va a hacer la parada, por eso se acerca al estrado. Y eh, adelante, Tania. Muchísimas gracias, Mara. A ver aquí… Hola, buenos días a todos, a todas y a todes. Es eh, con mucha alegría y emoción que estoy aquí hoy, ya que esta Facultad de Medicina de la UNAM es mi alma mater. Y además es un gran, gran privilegio compartir este espacio de pensamiento crítico de feminismos negros de coloniales con esas hermanas latinoamericanas y caribeñas. Para empezar, les cuento que leyendo a la brasileña Luisa Barrios, en una reflexión en donde ella misma se autocuestionaba de lo que podría existir en común entre mujeres de diferentes grupos y clases sociales, y sostenía con énfasis que era una cuestión recurrente, no totalmente resuelta por las diferentes corrientes del pensamiento feminista. Barrios daba el ejemplo de un programa de recetas en la, de cocina en la televisión, en donde el estereotipo de la buena cocinera fue redefinido ya que en el primer plano, como protagonista, estaba una mujer blanca, dando instrucciones sobre la ejecución de la receta, colocándola en el espacio doméstico desvalorizado, y en el plano posterior, una mujer negra, silenciosa, observando en el limitado espacio impuesto por el racismo. Para tratar de responder a esta pregunta, la autora argumentaba la pertinencia del conocimiento situado, es decir, de la contextualización, y mostraba cómo en el caso de estas dos mujeres, cada una experimenta una opresión a partir de un lugar, lo que proporciona un punto de vista diferente sobre lo que es ser mujer en una sociedad desigual, racista y sexista. Mientras yo estaba leyendo, iba figurando lo que decía esta brasileña y lo transpuse a mi campo de interés, que es la salud reproductiva. En mi país, menos del 40% de los nacimientos se llevan a cabo en un establecimiento sanitario lo que significa que la mayoría de las mujeres haitianas son atendidas en un lugar u otro hay dos sistemas que atienden las necesidades de las parturientas uno referente a la medicina científica o occidental basada en la enseñanza formal aprendida en la universidad legitimada tanto por el estado como por la cientificidad de los conocimientos y que se presenta como la única forma de atender todo el proceso salud-enfermedad, incluyendo el parto. Y el otro, que es la medicina ancestral, esta mezcla de medicina local y africana, en esta unidad de análisis que Lelia González llama amefricanidad, con todo su conjunto de conocimientos construidos y utilizados por las comunidades para el diagnóstico y el tratamiento de diferentes trastornos, los cuales se basan exclusivamente en la experiencia y la observación y son transmitidos oralmente de generación a otra los antecedentes de esta dualidad se insertan en las características del sistema colonial en donde hubo una una coexistencia entre la medicina francesa y la medicina local surgida de toda una movilización de saberes y experiencias a partir de personas que fueron históricamente oprimidas excluidas deshumanizadas y marginalizadas medicina que finalmente resolvía los problemas de salud de las poblaciones de esclavos y esclavas utilizando toda la riqueza del conocimiento de la farmacopea disponible esta matriz colonial fue ordenando el mundo de modo binario forjando las relaciones de dominación que se perpetúan en haití hasta hoy amo esclavo negro blanco colonizador colonizado hombre mujer civilizado salvaje heterosexual no heterosexual siendo todo lo relacionado con el amo con lo blanco con lo heterosexual con lo colonizador con el hombre bueno y positivo todo lo demás inferior y discriminable varios factores entre los cuales el sistema capitalista racista clasista sexista y patriarcal tuvieron importantes repercusiones tanto políticas como sociales constituyéndose como ejes estructurales de la formación social haitiana y del sistema de poder y todos están imbricados uno no va sin el otro así que hay que nombrar cada uno de estos ejes pero sabiendo que están íntimamente entrelazados uno de estos ejes es el racismo estructural que expresa poder y privilegios de un grupo sobre otro y es que esa superioridad se funde en la raza o color de la piel como construcción social este racismo hace parte de la cultura de privilegio que es una cultura que naturaliza las desigualdades y que inferioriza a un grupo en beneficio de otro herencia que viene forjándose desde la colonia. Además, el racismo establece una jerarquía racial y cultural que opone una superioridad blanco-occidental a una inferioridad negro-africana. Y así se van consolidando complejos mecanismos de exclusión y discriminación que se van construyendo ideológicamente. Y que en nuestro caso se refleja a nivel cultural en toda esa banalización del sistema otro por los que manejan el poder este racismo cultural esta negación de la existencia de otras cosmovisiones ha hecho que por décadas y décadas haya una perfecta inadecuación entre los abordajes y estrategias en la política sanitaria referente a la salud reproductiva que simplemente no encaja con las necesidades de la mayoría de las mujeres haitianas pero además esta esta jerarquía racial se manifiesta en el cotidiano, también en las relaciones humanas. En este sentido, esta matriz colonial de colonización-esclavitud da como resultado, traduje del creol al español una expresión, no supe cómo hacerlo, que significa arrancar una planta con todo y raíz y que puse como desenterramiento cultural, espero que el autor no se ofenda, pero bueno, lo importante es que la esencia es que los colonizados interiorizan y se auto asemejan al colonizador, entrando en el molde de una cultura de la cual se apropian. Y en esta misma interiorización se desarrolla una personalidad colonialista muy compleja y esta se refleja en el trato que reciben las mujeres cuando van a parir a las instituciones sanitarias y que consiste en una gama muy extensa de actitudes en cómo las personas son tratadas y esto según el lugar que ocupan en la escala social de acuerdo con el tono de color de la piel en la paleta de representaciones sociales es importante mencionar que 95 de la población haitiana es afrodescendiente y así se crea una dinámica en donde entre los mismos grupos subordinados se crean subalternidades donde se manifiestan patrones de dominación-sumisión, esta discriminación naturalizada, este racismo que se vive pero que no se nombra, tiene repercusiones concretas situadas en la experiencia reproductiva de ser mujer y de parir en una institución sanitaria haitiana, en donde la implicación de estas opresiones y de privilegios se manifiestan claramente y determinan el contexto de la experiencia de parir. Y, para contestar a la pregunta de Mara, referente a los eh, principales retos desde mi campo de acción, uno de ellos, desde la perspectiva del feminismo negro decolonial como clave epistémica, es eh, primero sería la reinterpretación de la historia haitiana de la salud reproductiva en clave crítica de la modernidad, no sólo por su androcentrismo y misoginia, pero esencialmente por su carácter racista y eurocéntrico, como lo subraya muy bien Espinosa. Y también utilizar los lentes multifocales legados por Lelia González con la categoría amefricanidad como experiencia común de las personas negras de la diáspora contra la dominación colonial y las resistencias manifestadas por la organización social como ese sistema otro donde van a parar la mayoría de las haitianas. Y para terminar, desde mi lugar de enunciación, como haitiana, como médica, sanitarista, feminista, es todo un desafío y una necesidad de construir conocimientos colectivamente, como bien lo decía Ochi hace unos minutos. Primero, para teorizar desde una perspectiva de colonial antirracista e interseccional, a partir de una comprensión situada de nuestras especificidades como pueblo, y esta comprensión, sin duda alguna, brinda herramientas no sólo para la acción política, pero para vislumbrar propuestas contrahegemónicas Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Como ustedes ven, se va armando este maravilloso rompecabezas con distintas miradas, aportes, perspectivas. Vamos a continuar entonces ahora con Flavia Ríos. Bienvenida, Flavia. Buenos días a todas, a todos, a todos. Muchas gracias, Mara, por más esta, este encuentro. Eh, perdón por mi, mi portunhol. Yo voy a agradecer muchísimo también a esta bonita audiencia por la presencia. Muchas gracias y a todas las colegas aquí. Muchas gracias por compartir este momento de discusión muy interesante. Yo voy a hablar como Mara eh, propuso una discusión situada en Brasil sobre eh, mi investigación sobre eh, feminismos negros, y desigualdad de mujeres negras, desigualdad de raza, género, clases y teorías feministas en Brasil. Es importante recordar que en Brasil hay una larga tradición de feminismos y feminismos negros que se remonta muchos séculos atrás, pero podemos hablar del século XIX, XX y XXI como marcos importantes para el desarrollo de los feminismos negros brasileños. Um, es importante recordar que eh, estas narrativas de trajetorias sobre feminismos negros no son necesariamente negros, pero solamente de mujeres blancas en Brasil. Cito, cito, si nos otras pudermos hablar sobre los libros, as análisis y eh, reflexiones sobre feminismos no Brasil, la, um, la mayoría es sobre feminismos blancos. Hay, ah, entretanto, una movimentación más recente de investigaciones, excavaciones intelectuales, históricas sobre las experiencias de mujeres negras en diferentes contextos y también en contextos académicos e intelectuales. Una cosa importante de se decir sobre Brasil es que las mujeres negras corresponden al segmento más expresivo demográficamente de aquel país, que son cerca de 80. 28% de la población brasileña. Los otros grupos son menores. Una tercera cosa de hablar sobre feminismos negros, es como decía, hoy hay una diversidad muy importante y gustaría hablar un poquito sobre una cosa. No todas las mujeres brasileñas negras son feministas, pero entonces es necesario hablar sobre mulherismos también que hay esta división importante, molerismos, molerismos africanas, que son mujeres negras, que hay una ideología práctica, reflexiones uh, fora de marco feminista. Esta es una genealogía, una, un segmento que no se puede invisibilizar cuando se estudia las mujeres negras sus producciones intelectuales, académicas, filosóficas y prácticas también. Una cosa importante también a se decir sobre el feminismo negro y también decolonial es que la discusión en Brasil sobre decolonialidad es mayoritariamente académica. Son las mujeres negras académicas y mujeres blancas, eh, eh, académicas que hablan sobre feminismos eh, decoloniales cuando hay una investigación práctica sobre las movimentaciones, sobre organizaciones, sobre colectivos, la empiría, la, las investigaciones decoloniales solamente es un encuadramento como un frame de, de discusiones académicas, pero no se tiene una formulación desta de manera en las prácticas y discursos sociales populares de las comunidades. Penso que el feminismo decolonial en Brasil actualmente es como un enquadramento académico sobre las experiencias de, de los feminismos brasileños, especialmente este enquadramento eh, tras las mujeres negras para un plano diferente de las tradiciones de investigaciones sobre feminismo en Brasil. Hasta un século, hasta dos décadas atrás, los feminismos negros no eran tradiciones académicas, pero solamente tradiciones populares, sociales, culturales, de las organizaciones colectivas. El decolonialismo, el eh, feminismo decolonial hizo este giro Giro académico, no, solo, no eh, político propiamente, pero académico de un novue, nuevo enquadramento sobre las mujeres e intelectuales negras, especialmente. Penso, por ejemplo, en este Lélia González, que es una autora que actualmente es, es, es interpretada como una feminista decolonial con una releitura de las historias de genealogías, como dice también, sobre dónde nace el feminismo decolonial. Entonces, como una reinterpretación, como una revisión intelectual, política, e muy ubicada en la academia, pero no tanto en los movimientos sociales no académicos o academicizados. academicizados. Eh, sobre la segunda pregunta, Mara, muy difícil, yo voy a hablar un poquito sobre contextos políticos, sobre desafíos que son importantes y que la experiencia brasileña tras muchas cuestiones para reflexionar. Eh, los discursos eh, prácticas y políticas de extremas derechas, eh, que son enemigos de las luchas de las mujeres, y también los discursos de izquierda que han que, que enquadrado las mujeres negras, no solamente, mas LGBT, mujer trans, como un discurso de identidad. Es una retórica muy complicada que las esquerdas políticas en Brasil tienen hecho como una posición contraria y como una posición de calar las voces de estos sujetos colectivos, especialmente mujeres trans, mujeres negras, entonces, pienso que precisamos reflexionar mucho cuando hacemos una asociación que para mí es un tanto espuria entre la discusión sobre feminismos negros y una política de identidad. Una segunda cuestión muy importante es interno, como una discusión entre, interno entre feminismos negros, que es sobre los discursos sobre colorismos. Es una cuestión de enfrentamiento importante porque hay una, un, un problema en este tipo de provocación en la política eh, social. Y tercero, a cuestión del liberalismo en el interior de los movimientos feministas, que es una cuestión importante que puede ser pensada como un problema de personalismo, culto de la personalidad individual, o también como modelos de figuras específicas, campanhas publicitarias. Por ejemplo, Lélia González recentemente estaba en una propaganda en una publicidad de whisky, porque era una feminista eh, negra, personalista en Brasil, eh, decidió que Lélia González era una persona de propaganda de whisky. Eh, este es un problema grave que tenemos que pensar sobre el feminismo negros eh, en Brasil, y pienso que también en otras partes. Y un punto a más es sobre reflexionar sobre violencia racial y de género, las múltiples formas de, de opresión, de violencias interseccionales, y que pasan muchas mujeres, especialmente en espacios todo tipo de espacios pero voy a hablar un poquito sobre espaços espacios institucionales. Las mujeres trans, mujeres negras, sufren amenazas de mortes Marielle Franco no es solamente un caso, es una experiencia cotidiana, las mujeres negras viviendo la experiencia de violencia política también. Hay que hablar un poco también sobre uh, o que podemos hablar sobre justiça justicia, justicia que envolve la reproducción. Las mujeres negras trajeron a discusiones no solamente sobre sus niños, sobre as, los partos, pero también ahora las madres hablan sobre justicia reproductiva en caso de la creación de sus niños, porque tenemos una condición de violencia de Estado permanente contra a la población negra como un genocidio secuente en el país. Eh, muchas gracias por esta posibilidad de conversación, Marta. Bueno, muchas gracias, Flavia, también por eh, poner eso en la mesa, eh, justamente como esto de lo de colonial o de los feminismos negros no se entiende de la misma manera en cada país, y, o sea, justamente estamos avanzando en esto de situar la discusión y en señalar también como una agenda eh, intrafeminismos eh, negros y descoloniales de los que aparece como desafíos y retos. Bueno, entonces continuamos ahora. Perdón. Creo que es María Clara... No, sí. perdón, no sé. Sí. Es María Clara Araújo Dos Pasos. Gracias, maestra. Hola, buenos días a y todas y a todos me llamo María Clara Araújo dos Passos, soy una travesti afro-brasileña y yo era una estudiante de la especialización y curso internacional en estudios afro-latinoamericanos y caribeños y del seminario Feminismos Negros Perspectivas Críticas desde América Latina y el Caribe. En términos profesionales, trabajo en la Asamblea Legislativa de São Paulo con la diputada Érica Malonguinho, la primera mujer transnegra a ser electa como diputada en Brasil. Estoy muy contenta de compartir este espacio con mujeres que inspiro profundamente mi acción y reflexión. Desde la posición que ocupo en la sociedad brasileña, como una travesti afro-brasileña, hacer parte de este panel representa no solamente un posicionamiento político de Afroclaxo, pero también es un acto de reconocimiento teórico-epistemológico, una vez que nosotras, travestis y mujeres trans afro tenemos mucho a contribuir para los campos de estudios. Si sí, en 1591 Chica Congo, persona africana esclavizada, fue denunciada a la Inquisición en Brasil por negarse a vestir indumentarias masculinas, hoy aproximadamente 80% de los asesinatos ocurridos contra la población brasileña, fueron, población trans-brasileña, fueron cometidos contra travestis y mujeres transnegras. Este dato de 80% nos hace pensar sobre las implicaciones de la intersección entre la transfobia y el racismo. Porque nuestra edad media en Brasil es de 30 a 35 años, solamente 0,03% de los estudiantes de las universidades brasileñas se identifican como travesti o trans. Luego, lo que tengo que decir hoy refleja mi lugar de enunciación. Una experiencia cotidiana de resistencia frente a un odio antitrans que se muestra, sobre todo, colonial. Y que hoy, en nuestra región, gana nuevos contornos a través de la transfobia institucional de gobiernos como el de Jair Bolsonaro. Mi Prax es parte de este esfuerzo colectivo en nuestra región para exponer los intentos de institucionalizar la transfobia en Brasil y otros países de América Latina y el Caribe. Hace algunas semanas, una de las mayores activistas del movimiento trans en Brasil, Keila Simpson, una travesti afro fue detenida y deportada por la inmigración mexicana, solamente por ser una travesti, la única travesti de la delegación brasileña que vino al Fórum Social Mundial. Los estados latinoamericanos y caribeños deben ser cuestionados sobre las diferentes maneras como instrumentalizan la transfobia, sea en la escuela, en las cámaras legislativas a través de proyectos de ley antitrans o en la inmigración. No dejaremos que nuestra humanidad sea deslegitimada. Entonces... Creo que los feminismos negros decoloniales o transfeminismos negros decoloniales reconocen la necesidad de disponer cómo la población de travesías y mujeres transexuales negras, entre otras disidencias de género racializadas de América Latina y el Caribe, fueron, fueron otroras tenidas como inexistentes en las arenas sociales, políticas y epistémicas en consecuencia de una invisibilidad que fue imputada. Inspirada por mi maestra Claudia Miranda, nosotras debemos hacer excavaciones, excavaciones epistemológicas, con el objetivo de reconocer la contribución activa de las travestis y mujeres transexuales negras de nuestra región para la construcción de otros imaginarios. A pesar de la victoria de Jair Bolsonaro en 2018, la población transbrasileña conmemoró la victoria electoral de tres travestis negras. En 2020, el mismo país que asesinó a 175 travestis y mujeres transexuales testificó 294 candidaturas trans en el pleito electoral. Segundo la Asociación Nacional de Travestis y Transsexuales, la ANTRA, el resultado final fue igualmente contundente. Más de 30 personas trans fueron electas en 2020 en Brasil. Este año, 2022, comemoramos 30 años de la oficialización jurídica de la astral, la primera organización jurídicamente registrada de travestis en el contexto brasileño. Por lo tanto, aunque inicialmente un cierto carácter inédito pueda haber sido atribuido a las victorias electorales de 2018 y 2020, se muestra perceptible que ante la constante tentativa de posicionarlas para fuera de las líneas abisales que delimitan el estatus de ciudadano o mesmo el estatus ontológico de ser humano, culpó a la población de travestis y mujeres transexuales negras en Brasil, gesta médios que tornassem possível a afirmação coletiva de uma cidadania crítico-reflexiva capaz de desafiar a colonialidade ao passo em que anuncia um outro projeto de país. Um projeto criado por travestis e mulheres transnegras brasileiras como Giovanna Baby, Keila Simpson, Érica Malunguinho, Ana Flor Fernandes Rodrigues, Castiel Vitorino Brasileiro, Jaqueline Gomes de Jesus, Bruna Benevides, Robion C. Lima, Linda Quebrada, Daiane Luise, Erika Hilton, Beni Brioli, Letícia Carolina Nascimento, Lins Robalo, Tiffany Odara e tantas otras. Entre persecuções, afirmações, protagonismos y resistencias, estas atrizes están moviendo-se rumbo a la autodefinição política, pasos ya percorridos por otras mujeres negras. Es este ejemplo que pienso, Mara, cuando reflijo sobre la potencia de los feminismos negros decoloniales o transfeminismos negros descoloniales. Pero tenemos algunos desafíos, siendo la persistente invisibilidad de las traveses y mujeres transexuales negras en el interior del movimiento negro en Brasil uno de los mayores situación criticada por una de las primeras traveses maestras de una universidad brasileña, Meg Hayar Oliveira. Los transfeminismos negros decoloniales deben ser capaces de desmenuzar las cuestiones presentadas por la agencia sociopolítica y epistémica de las traveses y mujeres transexuales negras de nuestra región. Esta, esta inversión representaría no apenas un avance para el campo de estudios sobre cuestiones de género y sexualidad, sino también iría a contribuir para una comprensión más plural de lo que significa la movilización negra en la América Latina y el Caribe. Este desafío teórico político es, sobre todo, interseccional. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, María Clara, sí. también para señalar cómo esto de los feminismos negros y descoloniales hay que descolonizar el imaginario sí. de lo que justamente eh, limitan sus contornos. Así que, muchas gracias. Entonces, finaliza Rosa Campoalegre Septién. Bueno, gracias, gracias. Eh, yo quería comenzar diciendo que feminismos negros es Es que una estudiante... Trans, entre a nuestra aula y salga como autora de uno de los principales libros y el último que se está lanzando acá en caso del Grupo de Trabajo Afrodescendencia y Propuestas contrahegemónicas Es una agenda de solidaridad militante. Es una agenda de equilibrio, de paridad, de equidad, de visibilización. Eh, nacer y vivir en el Caribe y en una Cuba como la nuestra nos lleva siempre a mirar cómo decolonizar siempre no lo logramos pero es la intención por eso que nosotros nos pasa como sí no que ella decía bueno yo pare, pare, al principio me parecía que era una contradicción ella dijo por acá y y nosotros que pensamos en torno a los feminismos negros y los decoloniales nosotros lo vemos como una ruta de avance para promover nuevas, colocar nuevas plataformas integradas afrofeministas. Nuestra estrategia realmente en la academia es lo que hemos hecho como feministas negras, si de coloniales también, no podría ser de otro modo, a sabienda que la principal diferencia que yo veo entre las feministas negras y... El feminismo los feminismos negros, porque son empirar por su diversidad de contextos, plataformas políticas, agencias, genealogías, propuestas. Bueno, la principal diferencia yo creo que está en el nivel de entendimiento, de la profundidad política de esta lucha. Y con eso estoy con... con porque donde quiera que ella llegue, empieza, y así estamos, a dar machete, diríamos en Cuba. O sea, machete de qué, de todo eso que nos queda de lo colonial, ante todo, del tema racial. Para nosotros, los feminismos negros pueden definirse como en una mano, ¿eh? una mano negra con cinco puntos. Como todo feminismo, también con los decoloniales, compartimos el hecho de que somos teoría crítica. No estamos para complacer, estamos para posicionarnos críticamente en busca de mejora. Somos teoría crítica, pero somos además un campo de acción, dicen las feministas, y nosotros de batalla, somos un campo de batalla, porque si, si esto no es batalla, ¿qué lo es? Si esto no es una guerra, ¿qué lo es? Es un lugar de enunciación, porque cuando hablamos, hablamos en lugar de nuestras ancestras, de mamá de algo que corre, de abuela y, y con eso y por eso una, una diferencia principal, voy a ir colocando definición y diferencia es el texto oral contrahegemónico yo soy hija de Carlota de Carlota la mujer esclavizada negra que dirigió las subevaciones de esclavos en el centro del país y que ahora no tiene un monumento, porque hay un monumento allí donde ella dio de todo para ser nación y fue olvidada. Entonces hay un monumento ahí que dice al esclavo rebelde. Y esas son las intenciones contra las que nosotros realmente, la, la, no las intenciones, sino la, la instrumentalización hegemónica de las intenciones. Monumento al esclavo rebelde. Nosotros nos sentimos sin más ganas siempre. Cuando nos dicen que el, los afrofeminismos surgieron en Estados Unidos, nosotros siempre decimos que surgieron en África, en, en el primer performance político que hizo la mujer negra, africana, allí todavía no era negra, eso nos lo pusieron después para diferenciarnos, eh, contra sus captores. Y por eso hablamos, y esto nos cuesta trabajo en la academia, bueno, le incomodamos a algunos y a algunas, porque nosotros hablamos con todo, nosotros no olvidamos el texto contrahegemónico y la autora tiene que estar en el texto, con, el, con nuestras cuerpas, con nuestros ojos, con nuestras voces, con nuestros cantos y también con nuestros intelectos. O sea, no olvidar, yo pienso que la primera propuesta, voy estoy vinculando, es no olvidar, recuperar nuestra herencia ancestral, que esto siempre estuvo en el centro de los feminismos negros, y aquí está la idea de la pedagogía alternativa de Coli, también de nuestra querida, aquí se ha mencionado mucho Leila, pero también de nuestra Sueli Cañero, con esta idea de categorías propias, que después en América Latina Sueli la vistió como vestir de negro. Los feminismos, entonces una agenda también de investigación. ¿Quién dice que no investiga? las mujeres negras en las comunidades. Lo que hemos encontrado en pandemia, la primera beca caso a un colectivo negro, pandemia, eh, el, el impacto de la pandemia en los dos países de mayor población afro, Cuba y Brasil, y en el país Brasil y Cuba, en ese lugar, y en el país que hoy no se puede hablar de América Latina, ni política en América Latina, y el Caribe, sin hablar de Colombia. Estudiamos los impactos en esos tres países y llegamos a la conclusión que mientras se generó un enfoque o se reforzó el enfoque carencial de quejarnos de lo que hacemos las mujeres, las mujeres negras empezaron a tejer en las comunidades a levantar propuestas, a hacer nuevas organizaciones, a hacer nuevos escenarios de la lucha antirracista. Y esto lo tiene que aprender y lo tiene que saber el movimiento afrodescendiente. Es también una agenda de solidaridad y un posicionamiento ético. Y esto creo que nos diferencia bastante de una parte de las personas que hoy se llaman feministas decoloniales. Y es el hecho de que no basta, ni es lo más importante, la producción del conocimiento sino quién lo produce, dónde lo coloca, para qué a dónde llega, qué hacemos con él para nosotros es un posicionamiento ético, nos distanciamos del enfoque de que lo principal de las academias es producir conocimiento mientras que lo principal de las academias es formar futuros futuros en las claves de la igualdad, una igualdad que tiene que ser diversa, fosentada, etcétera. Entonces, cuando me preguntan qué son los feminismos negros, mi hermana querida, yo siempre digo, un proyecto histórico, ancestral, intergeneracional de luchas. Eso es para nosotros los feminismos negros y dialogamos con los feminismos decoloniales, pero apreciamos, compartimos las importantes eh, deslindes que hizo aquí Ochi y que acaba de hacer María Clara. Y estaremos muy alertas en cuanto a, bueno, ¿dónde operamos? Estamos sosteniendo una tesis que nosotros no operamos en las academias. Nosotros, hemos, Nosotras operamos en un nuevo espacio que hemos creado, el espacio de la articulación, academias, movimiento afrodescendiente y en particular movimiento de mujeres negras que va más allá del concepto de feminismo negro. Entonces nosotros no estamos en el espacio académico, estamos en un espacio sin nombre, en un espacio en construcción, en un espacio que vamos abriendo, eso que hicimos ayer, afrogracios ya existe ¿quién lo mata? ¿quién lo mata ahora? ¿Mm? Está aquí en la mesa un estudiante, bueno, esto es un estímulo para que otras nos acompañen. Está en la mesa, está en un libro, bueno, esto es lo que hacemos en la academia, subversión, insurgencia, estamos para deconstruir. estamos para instalar una nueva agenda en la academia y eso es ser feministas negras de coloniales. Carlota nos enseñó que se ahogaba con la acción. Carlota, un cuentecito chiquitico, cuando llegó a Carlota, Carlota es la imagen de nuestra colección Más Allá del Decenio y de nuestras eh, escuelas, esas potentes escuelas de posgrados, calcio Más Allá del Decenio. Y Carlota, que pasaba, que combatía con una de las principales amas de las feministas negras, de las mujeres negras, que son los pechos que amamontaron a nuestros hijos, también al lado de los amos, y que allí, con cada leche, con cada sobito al hijo del amo, también nosotros íbamos desconstruyendo y aprendimos eso también. Y entonces me dijeron, Rosa, vamos a ponerle algo a Carlota, sí, porque Facebook nos va a ir arriba por este desnudo de Carlota. Y bueno, como dijo Nico aquí, Hablamos, conversamos, como si ese era su principal arma, la vamos a vestir. No, Carlota va así y siempre me preguntan quién es Carlota, ya la gente ahí, esa es Carlota. Creo que esa senda de visibilidad, de visibilización, porque no somos invisibles, es también feminismo negro. Eh, cuando Mara nos hizo la pregunta, realmente casi nos puso un examen que estamos... Haciendo. Solo son aproximaciones. Yo creo que esa es una deuda epistémica. Yo, sé, yo creo que con esa pregunta, Mara ha impuesto, ha señalado una ruta de investigación. Y estamos realmente, quizás, bueno, ¿cómo decirlo? Sería fenomenal que nosotras, mujeres, acá, vamos a ver cómo lo logramos. Este es un proyecto de investigación cuáles son las diferencias de hacia dónde vamos y vamos a obtener ahí ese proyecto y vamos a ver cómo y estamos aquí quiénes son las autoras nosotras y las que se quieran sumar ¿Y quiénes son las coordinadoras nosotras y Mara te estoy proponiendo chiste, te estoy proponiendo acá y entonces nosotros vamos a hacer esto y estos son los feminismos negros estos son no hay otra cosa adelante eh, los desafíos ya desafíos wow. el desafío de la unidad ante la reconfiguración del racismo y de la agenda antirracista por pandemia. Eh, yo me voy a quedar con el desafío de la unidad, pero así con, con el desafío de la unidad, como digo siempre, casa adentro y casa afuera. Nosotros tenemos que lograr una unidad que atraiga todo lo que nos quitó el racismo. Todos los afuerzas, los actores, todas las personas. Por eso cuando ahogamos, ahogamos no solo. Esto no es un tema negro, esto es un tema global de justicia. Y alerta, estamos contra los desafíos. Hay muchos peligros. Me quedo aquí, yo siempre me porto bien con Mara. Cuidado con eso. <risa> Cuidado con eso. <risa> bueno, mucho, muchas Gracias ser tan juiciosas con el tiempo, eso nos deja un espacio para que podamos recibir preguntas del público. O sea, es la idea, ¿no? Estábamos hablando de una ruta de reflexión, de investigación, entonces queremos también sus reacciones. Porque se han señalado justamente como eh, diferentes maneras de aproximarse a lo que son los feminismos negros, el diálogo entre feminismos negros y descoloniales, eh, estamos también hablando de qué quiere decir acuñar esto de feminismos negros descoloniales y cómo se resignifican en cada contexto. En cada contexto que es, por supuesto, geopolítico, es un poco lo que hemos visto eh, en esta mesa. La otra cosa también es que ustedes pueden dialogar entre ustedes, ¿no? porque realmente también, la, eh, esta es una conversación eh, colectiva, entonces también podríamos hacer una pequeña ronda en que ustedes eh, digan muy brevemente qué, las, eh, qué les ha interpelado de sus compañeros. Pues. Las dos cosas me parecen interesantes. Bien. Vale, qué rico. Espérate, vamos a, te, a darte el micrófono para que puedas. Sí. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Perdón. Eh, ¿Te Mari puedes Mari, presentar también? Mari Mari Compuché, soy Noelia Figueroa Burdiles, soy de Chile, del Guadalmán. Eh, estoy muy contenta de estar aquí. Eh, agradezco, digamos, la oportunidad también de poder eh, haberme encontrado con estas mujeres tan maravillosas, ¿no?, ...de los feminismos negros. Eh, a ver... Eh, ...yo estoy haciendo un doctorado, estoy en una pasantía doctoral acá... ...y tuve la oportunidad de estar en muchas de las conferencias de Claxo así, por, por, ...por coincidencia, ¿eh? no es porque lo haya programado... ...así que fue bien interesante también poderme encontrar con, con todas eh, las mujeres de acá. Eh, estoy trabajando una tesis eh, justamente eh, en economía... Eh, ...sobre teoría intercultural del valor a partir del de, eh, pensamiento de mujeres, ¿Mm? y me, eh, de América Latina, de Abyayala, de Indoamérica, de eh, Afroamérica, en fin, este continente sin nombre, como también le llama María Galindo, porque justamente una de las cuestiones que a mí más me complica y que es la pregunta de fondo eh, que quiero hacerles es que eh, hay cierta fragmentación, ¿no es cierto?, de... Eh, las mujeres en América Latina, en Abdiayala, a partir de estas identidades, ¿no?, que son categorías en definitiva fijas. Yo misma eh, me siento múltiple, Soy, eh, tengo muchas identidades, ¿no?, identidad sexual, lesbiana, identidad mapuche, identidad mestiza, identidad también afro, porque no? O sea, hay muchas, hay muchas similitudes, ¿no? Eh, he leído a Georgiana Herrera de Cuba, La Poeta, y siento que es una inspiración tremenda. Entonces, bueno, eso, quería un poco, eh, me pongo un poco nerviosa, eh, ¿cómo, cómo enfrentamos esta fragmentación. Y una fragmentación que también yo siento que viene de las agendas institucionales, internacionales, esto de estar pasando por los años, no el, el, el decenio de los pueblos indígenas, después el decenio de los afro-latinos, también nos va eh, limitando nuestras agendas no yo eh, entonces bueno algo han dicho Ochi también rosa pero me gustaría que pudiéramos profundizar en eso y me da muchísima alegría saber que el lema hasta la dignidad eh, se haga costumbre que fue el lema de la revuelta que tuvimos en 2019 sí, hoy día sea un lema latinoamericano bueno, muchas gracias muchas gracias vamos a recoger otras preguntas para devolverlas a la mesa y que sean respondidas por la mesa, por quienes quieran, por todas, ojalá. Ah, ¿Sí se escucha? Okay, gracias. Este, soy Metzli Espinosa, estudiante también de la especialización, eh, y yo quisiera preguntar en, sobre el tema de la ancestralidad. Eh, vi que varias la, lo tocaron y me gustaría ver si podrían este, profundizar en eso, más que nada por las identidades que son mestizas en América Latina y que de alguna manera estamos reconectándonos con esas raíces y pues en mi caso que de alguna manera se sigue siendo una… bueno, me sigo sintiendo impostora en estos espacios, no este, y no sé cuáles sean sus reflexiones en cuanto a la ancestralidad y al tema del mestizaje. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bienvenidas también las preguntas de, de estudiantes de la especialización. Bueno, mi nombre es Andrea Corrales, eh, soy estudiante de la especialización, soy politóloga, soy filósofa. Y la pregunta va muy acerca de la pregunta que hizo mi compañera, porque eh, a pesar de que soy caribeña, soy de Santa Marta, que es eh, un territorio, y estudié en Bogotá, y digamos que evidencié en ese, en ese trazo de pasar de ser caribeña en Bogotá y ese imaginario que gira alrededor de, de ser caribeña en Bogotá, es, es un imaginario muy parecido, porque se entiende al Caribe como una zona negra dentro del centro, y de tener familia, toda mi familia materna, que pues este mestizaje donde yo puedo que haber nacido mestiza, pero mi madre es negra. ¿Cómo ustedes definen la categoría de ser negro? Porque si yo soy criada como por una madre, inclusive, soy criada con una mentalidad este, negra, culturalmente negra, y por cuestiones genéticas, nazco eh, blanca, mestiza blanca, ¿cómo puedo responder ante esto? ¿Cómo se define la categoría de negra? Cuando yo empecé a hacer mi investigación sobre lo afro, eh, me daba miedo y terror hablar del, de lo negro porque inclusive cuando tuve, más adelante y también voy a ser panelista en la mesa que sigue eh, me daba miedo y terror porque me siento negra estoy evidenciado micro racismo en Bogotá por ser costeña pero no me veo como negra entonces es, es la pregunta que surge ahí o sea es algo que, que pesa y, y una vez, quiero terminar esto con lo que me dijo una líder cuando yo le comentaba esto, una líder que no maneja epistemología hegemónica, sino que su forma de concibir, me dijo, es que ser negro es más que, que, que el color de la piel, es sentirse negro. Y no te dé pena anunciar que te sientes negra porque tú en esencia eres negra. Entonces, quisiera que ustedes, desde el respeto, claramente, desde el respeto y de, de entender que no he tenido, que, a pesar que he vivido microracismo, he tenido que vivir mucho de la exclusión que viven eh, la, las mujeres negras y entendiendo eso, pero también, eh, cómo me puedo identificar, cómo, se, cómo, cómo qué es ser negro. Bueno, gracias. Vamos a recoger eh, tres preguntas más y paramos para hacer una ronda, porque si no va a ser muy difícil responder todas. Entonces, yo vi uno, dos, tres. Eh, o sea, había visto primero a la persona que está adelante, después eh, en, el en la tercera fila el señor. Bueno, no, no, no quiero designar. Y la persona que está con la mano alzada en tercer lugar. ¿Sí, ¿sí ¿Se escucha? Sí. Perdón, gracias. Eh, rapidísimo. Eh, ligando precisamente a las inquietudes de mis compañeras que me antecedieron en el uso de la voz, bueno, perdón, Tania Roque de aquí, profesora académica de esta facultad desde 2009, con muchas eh, dificultades que ayer decía nuestra comandanta Rosa, ¿dónde están esas académicas negras? ¿No? ¿Dónde están? Pues aquí, abriendo camino, abriendo ruta, con dificultades, mucho orgullo. Eh, perdón. Eh, eh, Lazando las preguntas que hacían quienes me antecedieron en el uso de la voz, ¿qué estrategias utilizar, por ejemplo, para desde el feminismo aquí en México, poder incorporar estas técnicas, digamos, de, de lucha, de batalla, dice Rosa, para eh, trascender estas eh, visiones fragmentadas y poder trascender en esto que nos decían de la paleta de representaciones sociales, ¿no? esto que el colonialismo nos impone de estar históricamente aspirando a la blancura, ¿no? a la blanquitud, en un tema no hablo de fenotipo, sino social incluso, ¿no? como una cuestión incluso cognitiva, o sea, cómo lograr incluso hasta nuestras propias poblaciones, que no están en un ámbito de sensibilización, apoyarles para poder trascender esta aspiración constante en esta paleta de representación social, y luchar contra esta tendencia de aspirar siempre a este tema de la, de la blanquitud, ¿no? o sea, en este discurso también eh, mestizante que en México nos ha invisibilizado, o sea, con todas estas muchas tramas de, de cuestiones, para no ahondar no más. Gracias. Muchas gracias. Perdón. Bueno, eh, soy Kakosi y soy congolés y vivo aquí en México y trabajo en el Colegio de México, en el Centro de Estudios de Asia y África. Y pido permiso para hablar en ese foro de, de mujeres negras. Y este, eh, lo que acaban de decir aquí me, me hizo pensar también lo que dijo, nos dijo Rita ayer sobre el machismo. Y dijo que el problema de machismo, bueno, también del racismo, que el problema de racismo es de los blancos. El problema de machismo es de los hombres. Y este, bueno, pensando en esto, yo eh, estaba... O sea, quería preguntarles, o ponerlo ahí como a consideración, este, Flavia mencionó eh, el mujerismo, el mulherismo, este, eh, no, entre los principios de mullerismo hay una parte de, como, de cómo incluir al hombre negro, y a mí me gustaría que alguien de ustedes eh, nos platicara un poco cómo el feminismo negro eh, descolonial, afrocaribeño, cimarrona, este, piensa ese, el tema del hombre negro dentro del feminismo negro. Gracias. Bueno, muchas gracias. La, la persona… exacto. Gracias. Muy buenas tardes. En verdad, agradecerles a las compañeras en el panel la potencia que, que han colocado. Yo soy Lina Berrío, eh, soy colombiana, soy mexicana, soy Profesora en el CIESAS y soy también orgullosamente egresada de la especialización en estudios afro-latinoamericanos y caribeños con muchas de las profesoras que están allá y que han sido claves en nuestra formación. Eh, creo que se ha colocado sobre la mesa un tema central con mucha potencia, Ochi lo señalaba al comienzo, eh, no todo el feminismo eh, decolonial es antirracista, y no todo el feminismo negro es decolonial. ¿no? Creo que ahí hay un nudo importante para seguir pensando. Se han colocado sobre la mesa algunos elementos comunes, esta mirada crítica, este estar en la calle, esta potencia, digamos, vital también que ocupa espacios, eh, pero también efectivamente hay tensiones en las formas de la lucha política. Y quizás por ahí iría mi primera pregunta. Estamos en un momento muy, muy... Complejo y a su vez de potencia en América Latina. En este momento estamos en periodo preelectoral en Brasil, en Colombia. En, es decir, hay un momento también de, de mucho movimiento y yo. Les preguntaría entonces, ¿cuáles son un poco como los caminos que ustedes vislumbran de las luchas afrofeministas en este contexto de América Latina, en este momento, entendiendo que justamente, digamos, hay estrategias que están en las calles y en la mirada autonómica, pero también hay estrategias que pasan por ocupar espacios institucionales en disputa, ¿no? Y creo que es, digamos, la… la, la lo que Mara ayer nos traía respecto a lo que significa la figura de Francia Márquez y lo que se está disputando en ese espacio, lo que la profesora Nilma traía en términos de avances y retrocesos en Brasil, en esos espacios institucionales, nos habla justo de, de, de esto que hay que acopar. Entonces, la primera pregunta sería un poco por ahí, hacia dónde ven ustedes lo que sigue en esta lucha política. Y la última, muy chiquita, es de, desde los propios movimientos sociales… Desde las propias organizaciones, desde las propias lideresas afrofeministas se están colocando nuevas categorías, que son categorías de disputa de sentido político y epistémico. O sea, a América Ladina, vivir sabroso, vamos por el cimarronaje, ennegrecer la academia, es decir está colocándose sobre la mesa una serie de categorías que se mueven también en un ámbito de deslegitimación, ¿no? Y de decir esto no es una categoría teórica ni académica, etcétera, y ahí está, se están dando luchas importantes. Entonces, ¿cómo lo miran ustedes en relación a estas, como sí, aportes teóricos y epistémicos que estamos haciendo desde América Latina al movimiento afrofeminista? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lina. Eh, lo que vamos a hacer es que vamos a, a dar la palabra en el mismo orden de intervención para que cada una de ustedes responda, ya sea de forma global o a las preguntas que les interpelen en relación con estas seis preguntas que se han planteado en la audiencia. Entonces, voy a dar la, la palabra en primer lugar. Después vamos a hacer otra ronda. Lo siento, pero yo creo que con estas seis preguntas tenemos eh, suficiente material para una primera ronda. Entonces, voy a dar la palabra en el mismo orden y también voy a tratar de controlar el tiempo para que todas tengan el mismo tiempo y puedan responder. Gracias. Entonces, comenzamos con Claudia Miranda. Son cuestiones muy importantes, qué bueno que están aquí. Eh, sobre la ancestralidad, en el caso de Brasil, lo que he aprendido es que eh, las hijas de los, los esclavizados y de las esclavizadas han tratado de garantizar una experiencia de colectividad, de comunidad, a partir del vínculo con la ancestralidad. O sea, si tenemos eh, orgullo de nuestras identidades, mucho tiene que ver con la a, agencia de estas mujeres que han creado las casas de santo las madres de santo, las primeras madres de santos, en ambientes muy hostiles, ¿no es cierto? Y lograron eh, juntar ahí gente de la política, artistas, intelectuales, incluso de diferentes países del primer mundo. Entonces, yo creo que el tema de la ancestralidad es central para cualquiera, para cualquier persona que quiera comprender cómo en la diáspora africana fue posible mantener este orgullo y este tipo de, de, de, de cuadro propositivo que tiene que ver con nuestras estéticas con nuestras cuestiones lingüísticas ¿no es cierto? entonces es un tema central que tenemos que volver sobre la, la identidad afro mi compañera politóloga Tú tienes que tener mucho orgullo de tus eh, raíces, de tu familia. Tú eres negra, si se si autodeclara negra. Y nosotros de la diáspora, nosotros, nosotros de África, tenemos que respetar su opción por la negritud. Y qué bueno que estás aquí con nosotros, compartiendo e intentando... Eh, eh, mejorar nuestra comprensión de los desafíos que tenemos entonces tiene que asumir y ser autodeclarando uno tiene que respetar, si tú eres negra y tienes pie blanca y quiere ser negra, esa es su identidad, uno tiene que saber que esa es su identidad y su opción. Entonces, mi manera de pensar es esa. Eh, Tania, qué bueno que estamos juntas todos estos días compartiendo, aprendiendo, qué bueno escucharte, qué bueno saber que estás aquí, que puedo venir y, y es, es, es ser colectividad contigo. Y es así, en Brasil también tenemos... Hay mucha violencia al diario. La violencia es al diario. ¿Sí? Hay muchas compañeras mías que tienen una sala, yo llegué en 2010 en mi universidad, que tienen una sala que está trancada todos los días. Ella ocupa dos días a la semana. Y yo no puedo ocupar porque la sala es de ella. Entonces, tengo que hacer mis reuniones en las, en las organizaciones del movimiento negro, en mi casa. Entonces, mis alumnos conocen mi casa, van a mi cocina, comen conmigo, ¿se entiende Porque... En la universidad, muchas compañeras de trabajo cierran la sala y yo no puedo usar un día en la semana porque la sala es de ella. Entonces... Aquí estamos, no hay cómo volver, ¿no es cierto? Estamos, inventamos las tecnologías, inventamos las posibilidades. Entonces, la lucha es nuestra lucha. De, estamos juntas como eh, etnoeducadoras, intelectuales, insurgentes. Eso no, no va a volver. Yo creo que el testimonio de María Clara y, y lo que eh, destacó Rosa, que estamos haciendo, es una, una agenda intergeneracional y no hay cómo volver estaremos siempre. Aprendo mucho con mis compañeras de Colombia. Entonces, yo he avanzado en Brasil con una red de maestras etnoeducadoras. Fueron mis compañeras de Colombia, Claudia, tienes que llamar a la maestra de la escuela, tienes que juntarse con las profesoras de otros estados que están en la universidad hacer una red de etnoeducadoras. Me han invitado, me han presionado y entonces en 2015 hemos logrado una red y estamos ahí con la profesora joselina da Silva, con muchas intelectuales importantes que me dicen qué bueno que estás ahí con las compañeras de Colombia, qué bueno que trajiste para Río de Janeiro esta idea de redes etnoeducadoras. Y la profesora Joselina, que es una referente, una de las más importantes de, del activismo eh, eh, afrofeminista de Brasil, es nuestra madrina de la red carioca de etnoeducadoras negras. Y las profesoras de escuela, las profesoras eh, de la universidad están juntas. Entonces, yo creo que esas son nuestras luchas. Lina, qué bueno que estás aquí, mi hermana, qué bueno que estás aquí en México y tienes la experiencia de Brasil. Y el profesor que traje que trajo el tema del machismo, tenemos que tener mucha paciencia con los hombres, ¿no es cierto, profesor? Tenemos que educar a nuestros alumnos, los más jóvenes, ¿no? En mi universidad me llama mucho la atención que los niños con las niñas, Ay, me ayude con mi trabajo, y las niñas, sí, Tonta, unas muy tontas hacen los trabajos de los, de los niños, de los jóvenes, que no quieren hacer y se agarran con las niñas. Entonces tenemos que educar. La pregunta es muy importante. No sé cómo vamos a hacer porque ya no aguanto más, pero tenemos que educar. Tú tienes toda razón. Le damos la palabra a Ochi Curiel. Eh, a ver, voy a empezar por, por Maya y Tania que hablaron ambas de la fragmentación, Maya un abrazo a la lucha mapuche yo creo que tiene que ser nuestra también eh, yo, hay una, una, una cuestión de, de la propuesta de colonial se llama feminismo de colonial o feminismo negro de colonial y es entender eh, el producto que somos, ¿no? yo creo que el hecho de que hoy haya una mesa aquí de mujeres negras y, y ayer yo estuve en una de indígenas y probablemente pasado mañana esté una sobre lesbianas, etcétera, eso es parte de la colonialidad, ¿Mm? es decir, esta fragmentación que nos colocaron, nos dijeron que éramos negras a otros y a otros les dijeron que eran indígenas, a otros y así sucesivamente, eh, es parte del colonialismo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros le dimos la vuelta y eh, tomamos, digamos, esa, esa experiencia para eh, dignificar, digamos, nuestra lucha. Eh, y por otro lado, el feminismo, por lo menos del que yo vengo, también es moderno. Es decir, yo aprendí del feminismo blanco. Y el feminismo blanco nos dijo que teníamos primero que estar separadas eh, mujeres y hombres, porque todos los hombres eran enemigos, eh, luego, entonces, fui separatista como mujer afro, ¿no? Y pensaba que todas las blancas eran mis enemigas. Pero además fui separatista lesbiana y pensaba que todas las heterosexuales eran mis enemigas. ¿Mm? Esto es parte de la colonialidad, ¿no? Mi, pro, mi postura hace unos años, y eso tiene que ver con, con la pregunta de los hombres negros, ¿no? Es que, ¿cómo es que vamos, como diría María Lugones, a, a recuperar ese ese fraccionamiento histórico que nos han colocado y yo pienso en comunidad pienso en comunidad pienso que no nos hace bien el separatismo eh, sobre todo a, lo, a los pueblos a las comunidades que están eh, atacadas por este sistema de muerte eso no es sencillo porque resulta que la mayoría de los hombres negros son unos cabrones machistas ¿Mm? pero también muchas feministas blancas son muy racistas, ¿Mm? como también muchas heterosexuales también son fóbica, transfóbica, le, en fin, ¿no? Pero yo creo que ese es el camino, o sea, cuando nos estamos pensando en comunidad y además yo creo que el feminismo negro nos no da una lección no solamente epistemológica, sino en términos políticos y es que tenemos que estar todo el mundo comprometido con una lucha antirracista, anticapitalista, antimilitarista, ante todos los sistemas de opresión, Y eso tiene que ser con base a sujetos múltiples. Ya no nos, no nos conviene seguir con esta lógica de solo mujeres negras por un lado, solo mujeres indígenas por otro, porque además, y estoy de acuerdo contigo Maya, de que esas son las lógicas institucionales. Es decir, los proyectos se financian de esta manera. Para mujeres indígenas, para mujeres negras, entonces no van fragmentando y fragmentando. El Estado hace políticas públicas de esa manera también. Entonces, cuando hablamos de decolonialidad, o sea, la descolonización, como diría Fanon, es una vaina violenta. No es paño tibio, no es colocar eh, eh, conceptos, no es hacerte políticamente correcta. Es, tiene que ser una vaina coherente con las acciones políticas que hacemos, porque si no, estamos reproduciendo y además quitando radicalidad a estas posiciones que hemos tenido y que hemos construido colectivamente. Eso por un lado. Lo otro es cómo se define ser negro. Sí, es cierto, una puede autodefinirse como una quiera, pero esto no es tan sencillo. Yo creo que hay una realidad material sobre el racismo, ¿Mm? Eh, que no es lo mismo tener una piel, unos cabellos, unos, unos, unos labios, unas nalgas, una, unos, eh, o sea, lo que significa las marcaciones del racismo, ¿no? Eh, yo creo que hay unos cuerpos particulares que lo sufren más que otros. Y si no, entonces estaríamos diciendo que la identidad por la identidad es suficiente y no es así. Es decir... Yo creo que la identidad también es una disputa política. Yo me puedo autodefinir como tal, pero al mismo tiempo eh, a mí me definen como tal en términos de las construcciones sociales que se hacen de lo negro, de lo afrodescendiente. Pero además las identidades no son fijas. Probablemente en Santa Marta, eh, Andrea, creo que eh, te vean a ti de una manera y obviamente en Bogotá, por ser costeña, te van a ver de otra. Y, y las identidades se van moviendo. Y eso tiene que ver con el análisis de las relaciones sociales que hacemos, no es una cuestión natural, ¿me entiendes? Eh, y depende donde yo me quiera asumir negra también, porque no en todos los espacios eso es automático, ¿no? Probablemente hay lógicas de identidad de que me funcionan para un objetivo espe específico en relación a otro, ¿no? Entonces, eh, eso por ahí. Y por último, las formas de lucha. Yo apoyo, es más, yo tengo siempre he dicho esto. Siempre, eh, yo soy, vengo de la autonomía feminista, pero yo tengo un afiche de Francia Márquez en mi casa y lo tengo por lo siguiente: porque hay momentos coyunturales de disputa que son importantes visibilizar. Yo creo que Francia Márquez va más allá de las elecciones, ¿no? Francia Márquez lo que está marcando en el contexto colombiano y diría yo más allá de, de, de la vía de Yala es una propuesta de vida que además lo viene haciendo desde una lucha cotidiana con las comunidades. ¿no? Por supuesto, yo no voto en Colombia porque no me dan, no soy nacional colombiana, ¿no? pero si la tuviera votaría por Francia y por Petro. Porque además creo que hay momentos de transición que son importantes para que los movimientos sociales se vayan fortaleciendo también. ¿no? Pero eso no quiere decir que ese es mi proyecto. O sea, mi proyecto tiene que ser un proyecto de liberación que cuestione inclusive las lógicas democráticas, liberales, electorales, porque si no, no es, insisto, no es decolonial. Entonces, son momentos coyunturales porque con el Estado tenemos varias opciones. O te metes al Estado de lleno, que ese sea tu proyecto, como lo hace en general el movimiento afro de América Latina y el Caribe, porque es un movimiento para mí muy institucional, yo vengo de ahí, ¿no?, y particularmente de las mujeres negras que también ayudé a, a, a formar, es muy institucional, o sea, no ve más allá de Durban no ve más allá del Estado, no ve más, o sea, como que no existiera otro tipo de política, a nivel general, con excepciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que por supuesto hay que hacer disputa con el Estado. Universidad pública gratuita, ¿sí? eh, salud pública gratuita, etcétera, etcétera. Pero eso no puede ser el objetivo de liberación que tenemos que tener la gente afrodescendiente, que estamos pensando la decolonialidad. No puede ser, porque el Estado es parte, o más bien, es la institución jurídico-política central de la colonialidad. Entonces, podría ser otra cosa, pero decolonial no es. Esa es mi postura. Muchas gracias, Ochi. Entonces, le damos la palabra a Tania. Muchísimas gracias. Yo lo que… bueno, estos eh, espacios de reflexión eh, son muy enriquecedores. Yo quería hacer solo un comentario referente al racismo, que en Haití, en mi ámbito de trabajo, es eh, tan sutil y tan… Eh, interiorizado, invisibilizado, que cómo podríamos eh, ver con educación, con, no sé, es algo que es un cuestionamiento recurrente y que determina las relaciones sociales y esa relación de invisibilización y de minimización de los otros. Entonces, eh, es una reflexión que me atraviesa y que me, y que me incomoda, porque no sé, no veo cómo a nivel práctico se podría eh, sobrepasar. Gracias. Este... Bueno, gracias, Tania. Comprendo que el racismo realmente a veces también nos anuda la garganta y nos impide decir muchas cosas que podrías también decir a partir de tu experiencia. Eh. Gracias, Mara. Gracias por todas las preguntas. Yo voy a hablar solamente sobre la mestiçagem, que penso que es un tema muy importante eh, en América Latina, especialmente porque todos nós, todas nós pasamos por este proceso de construcción nacional de una categoría común. Si hay algo común como un proyecto de Estado nacional, es eh, la construcción de la mestizaje. Entonces, pienso que la mestizaje es una identidad nacional de muchos países, de la mayoría de los países eh, latinoamericanos. Y negro no es una categoría eh, nacional, de Estado nacional. Es una categoría colonial, pero resignificada en muchos países, no todos, en muchos países como Brasil, que piensa que negro es una categoría política, no es una categoría censitaria, por ejemplo, si tú buscas en la censo, las encuestas censitarias, en Brasil no hay esta categoría negro a preto, pardo, amarillo, indígena, etc. Entonces, pessoas que esta es una reflexión de los movimientos sociales negros, como dice Lelia González, es una categoría política, no es esencia, no, es, no hay nada esencial, es una, una categoría política y no es una categoría baseada en pigmentación. Entonces, es muy interesante hablar sobre este desde este lugar de reflexiones sobre lo que se trata esta categoría, que es una construcción social, histórica, política, y que en, en muchos momentos muchos eh, cambian esta categoría. Por ejemplo, en Brasil, una autora, Grada Quilomba, tiene escrito mucho y tiene una recepción importante en Brasil, y ella habla, no, es, no podemos hablar sobre negro, es muy complicado en Brasil, porque negro es una categoría de transformación social, de construcción. Entonces, ¿cómo no hablar sobre esta categoría? Esto es un punto importante. Es sobre la cuestión sobre negros, sobre hombres, muy interesante. Y mulherismos. De hecho, mujerismos mulherismos no son feminismos. Mujerismos son oposiciones intelectuales, políticas, epistemológicas, contra los feminismos, también pienso. Contra género, por ejemplo, como una categoría eh, académica o como una categoría social y política, son otra construcción eh, social muy interesante que tiene esta eh, configuración propia en muchos países y en Brasil también. Hay muchas otras mujeres que no se dicen, no son feministas, pero también no moleristas o moleristas africanas, que son otra forma específica de construcción de, de mulherismo desde África, especialmente de tradiciones culturales africanas imaginadas como matriarcales. Es importante hacer esa discusión sobre imaginación sobre el pasado y el futuro también. Y, en el feminismo negro, pienso que los hombres negros tienen un papel muy importante en las reflexiones del feminismo negro y esto es una distinción entre feminismos blancos y negros, porque nunca, nunca estudié, en Brasil por lo menos, ninguna separación o segregación entre negros negros mujeres negras y negros, y hay una reflexión muy importante que es hablar sobre violencias, sobre patriarcado, pero una comprensión de que la violencia racial es común y que las mujeres negras tienen unas reflexiones de teoría sobre, la, sobre esta opresión racial contra hombres negros. Lélia González, por ejemplo, habla mucho sobre esta experiencia de que las mujeres negras no defienden un feminismo contra hombres negros, pero una nueva, nueva sociedad en que la dominación racial de clase, capitalista y patriarcal se se desaparecen. Entonces, es una, una tradición intelectual eh, que no piensa en las identidades propiamente de los géneros, pero de la dominación, dominación patriarcal, que no es exactamente eh, una construcción de identidades. Muchas gracias. Muchas gracias, María Clara. Sí. Voy a responder brevemente la pregunta sobre los hombres en el feminismo negro descolonial. Es importante irnos para além de la cisgeneridad cuando hablamos sobre hombres y mujeres. Entonces tenemos hombres trans y transmasculinos, negros, que también están construyendo una biografía colectiva de las resistencias frente a la invisibilidad de sus transmasculinidades. Em México, temos Tito Mitijans, que reflete sobre um afrotransfeminismo em diálogo com as afrotransfeministas brasileiras. Intelectuais transnegros de Brasil, como Leonardo Peçanha e Bruno Santana, são dois, dentre outros homens trans e transmasculinos negros que, que também estão produzindo eh, intelectualmente e que hablam desde o lugar do feminismo negro, do transfeminismo negro. Afinal, como ejemplo, cuando hablamos sobre derecho reproductivo, tenemos que pensar sobre hombres transnegros. Leonardo Peçanha una vez habló sobre su experiencia de una manera que me marcó profundamente. Ella dice que antes era visto como un objeto sexual, pero ahora es visto como una amenaza. Pienso que, que nuestros feminismos negros deben reconocer la importancia de dialogar con hombres trans y transmasculinos cuando construyendo políticas micro o macro desde los cruces, de las encrucijadas. Gracias. Muchas gracias. Rosa, mira te toca. Perdón, Sí, se ha dicho mucho. Yo comparto, eh, quizás puse, podría poner la mirada en dos asuntos, en el asunto de las vías, las estrategias. En este asunto es evidente, aún incluso en la mesa, hay posicionamientos encontrados. Y lo más importante es entender, me parece, eh, la idea de qué nos hicieron. La apropiación no fue de los cuerpos, fue también de la cultura, de las armas, de todo, de los espacios. Entonces hay que combatir así, destruyendo esas armas del amo. Ese es un concepto que, que no se discute. Ahora, ¿qué se discute? El cómo, las vías. Me posiciono en la multiplicidad de vías para combatir el racismo, porque el racismo como apropiación, como opresión, es múltiple y también nuestras vidas son múltiples. Entonces, nuestra experiencia, desde los procesos que lideramos, desde los procesos que construimos, es aprovechar desde nuestro lugar de enunciación todos los espacios y las herramientas que nos permiten, que nos permita destruir, como decía Lorde, la casa del amo, ¿Mm? sin sus herramientas. Y en un segundo momento es actuar como lo dijimos ayer y sentirnos, como lo dijimos ayer. Gracias por hacer alusión a nuestra maestra Georgina Herrera, la poetisa, lideresa. Afrocubana Georgina Herrera murió combatiendo con nosotros en la de Marnela. Y ella decía: Yo soy la fugitiva, la que rompió las puertas de la casa del amo. Hay que romperla. O sea, no, ahí está la puerta del amo, vamos por acá. No, no, no, ahí está la puerta del amo, vamos a romperla. Y cogió el monte. Ah, ¿Cómo lo cogemos? Múltiples son las vías. Yo voy a poner este ejemplo. El año pasado, cuando. ¿verdad? Pocos se acordaban de la conferencia de Durban y Durban fue Durban, la conferencia mundial de lucha contra el racismo, la tercera, eh, la xenofobia y otra forma de intolerancia. Yo les cuento que Durban fue Durban porque lo preparó, lo hizo y lo, y lo deconstruyó el Movimiento afro ah, y sobre todo las mujeres en el Caribe. Y, y, y, y esto es una experiencia. Y cuando se llegó a Durban, lo que se puso en Durban, lo fundamental fue el espíritu del movimiento afro y algunas de las cosas eh, que estamos rescatando tienen que ver con eso. Y digo algunas porque, y esto tiene estos procesos, el rescate de la historia ha sido piedra y es eje de los feminismos negros. Pero junto a eso es la construcción de otros espacios. Estos espacios pueden ser dentro, fuera de las instituciones, o pueden ser totalmente nuevos en un enclave de articulación. Y yo quiero que mapeen, que hagan una cartografía de cómo uno de, la, de, de las tendencias eh, más importantes que hemos visto en el tema de los feminismos negros en el ámbito epistémico es, como es que a partir de esos textos orales contrahegemónicos y a partir de una producción que no llega a la academia hegemónica ha habido también un proceso de apropiación de despojo eh, intelectual de muchas de mucho de lo mejor que han generado nuestra gente. Bueno, ¿cómo combatimos cómo eso? Bueno, Esto hay es que combatirlo dentro y fuera de las academias. O sea, nosotros eh, como cubanas que vivimos en un país bloqueado que todos los días miramos y somos una isla y una isla caribeña, todos los días miramos cuál es el espacio para lograr las metas. Y identificamos los peligros, trabajamos con los riesgos y lo convertimos esos riesgos en nuevos andares. El antídoto, vacunas afrofeministas. No olvidar. El antídoto principal, la unidad. Creo que el tema de la unidad, no debemos cansarnos Cuando me dicen estrategia, yo digo unidad. ¿Cómo entendemos la unidad? Hay un tema. No entendemos la diversidad, pero todavía no, no tenemos una plataforma común que nos una, y esa es una de las principales debilidades del movimiento afro y del movimiento de mujeres negras, porque no me refiero al movimiento no siempre hago una distinción en el tema en el campo epistémico y político. Yo creo que si los feminismos negros son, como sabemos, un lugar de enunciación, nosotros hemos querido que ese lugar no solo sea visible, sino que ese lugar se comparta en como ideal de lucha. Por eso digo sí a los hombres, por eso digo sí a las personas que dicen. Y sobre todo haya otro antídoto, el tercero es eh, estar muy alerta, escuchando. Ahora nos vamos procesando, viendo, escuchando lo que dicen las compañeras, las mayores, las de medio, las jóvenes. Y a partir de ahí, desde una perspectiva realmente interseccional e integradora, eh, marcar una ruta, marcar una ruta en colectivo. Es importante saber que no hay receta, que cada movimiento... Que cada persona, que cada lideresa, que cada referente construye su camino. Y lo que sí sé, como mujer negra, que el camino que coja una negra, yo lo apoyo. Y después empezamos a discutir cómo unir puentes en ese camino. Somos muy poquitas. Rochil, Mara han hablado de Francia, Carla. Francia es la política en un estado como el colombiano, que realmente es, es casi herético ver una figura como ella, para los imaginarios de ese país y del mundo. Entonces, ella nos marca un camino, y entonces hay que estudiar eso y estar siempre eh, pendiente. Yo, Mara, lo único que quiero decir es qué satisfacción, qué emoción de, de tener a ustedes acá en la mesa y de las preguntas que se han formulado Realmente las preguntas tienen un, un calibre que quizás, Mara, tú pudieras coordinar de que nosotros escribiéramos acerca de estas preguntas y devolviéramos a todos los presentes por la vía de la especialización un conjunto de otras apreciaciones que tenemos sobre el tema. Gracias a mis compañeras porque en lo que ustedes hablaban yo iba diciendo, sí, estamos por aquí, estamos por allá, y hasta hacía señas a mi equipo sobre este tema. Un abrazo, hermano. Bueno, pues bueno, Muchas gracias. Tengo un dilema práctico, es la hora. Es la 1 y 10 y realmente también hemos ocupado gran parte de la, del día. De todas maneras, lo que me ha parecido muy interesante de, este, de esta conversación eh, es justamente como la posibilidad de poner en diálogo posturas que no se escuchan necesariamente. Yo comparto un poco lo que dice Rosa, es decir, siempre nos alegramos cuando vemos eh, una mujer negra haciendo reflexiones, ocupando eh, lugares que no, nunca había ocupado previamente. Es decir, hay muchas maneras también como de, de reconocer eso y cada vez también nos interesa saber el, cómo se ocupan esos lugares que nunca se habían ocupado. Es decir, no basta con ocuparlo, sino también importa muchísimo el cómo se ocupa. Hemos hablado eh, precisamente de que no existen significados fijos de qué es ni siquiera feminismo, qué es feminismo negro, qué es feminismo decolonial, la posibilidad de hacer un feminismo negro decolonial, también las resignificaciones locales de lo que podría ser un feminismo negro descolonial. Creo que también hay acuerdos, que tenemos muchísimos retos y desafíos, pero que la respuesta tiene que ser con articulaciones, coaliciones, eh, trabajos... es decir, que por supuesto que disocien la posibilidad del de liberalismo eh, que se ha colado en el feminismo, es decir, que entienda el feminismo como simplemente un asunto de expansión individual y creo que el feminismo negro, el feminismo decolonial, el feminismo negro decolonial ha contribuido mucho a desalojar ese lugar, digamos, individual, eh, liberal, feminista. Hemos explorado, digamos, muchas de las aperturas. Eh, yo comparto que las respuestas pueden ser múltiples. El que sean múltiples no significa que todas sean eh, acertadas o pertinentes, eh, o pertinentes. Me parece que más importante que decir una buena respuesta, una mala respuesta, se trata de... Saber captar la pertinencia para un momento, para una situación, es decir, nos ha parecido importante señalar eh, la centralidad de lo contextual. No se trata de hacer un recetario ni de poner, eh, digamos, como una, un decálogo de qué quiere decir un buen feminismo negro de colonial. Eso no nos interesa, porque eso son como categorías que nos parecen morales. Entonces, me parece que la respuesta tiene que ser muy contextual, empírica, y que, puede, y que podemos ir aprendiendo de, de estas múltiples experiencias que están en curso y que solamente se van a probar en, digamos, en la tarea misma, en el hacer. Eh, Rosa decía que si podíamos recoger eso y devolverlo en la especialización, pues yo lo desearía, pero eso depende de ustedes. A mí me encanta la, la, la provocación alrededor de estas dos preguntas. Entonces, si ustedes quieren, quienes deseen, están invitadas a hacer un, un pequeño texto breve que podríamos recoger como fruto de este conversatorio y eh, compartirlo con las personas que están haciendo la especialización, pero no únicamente, es decir, hacerlo como un texto abierto para que sea útil en cualquier contexto donde nos movemos. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que con esto, muchas gracias. Bueno, eh, tenemos todavía un espacio para seguir antes de hacer un pequeño, mínimo corte y volver. Eh, entonces teníamos un panel, teníamos un panel, Carlos, muchas gracias Mara por esta, <risa> y muchas gracias. Eh, tenemos un panel y tenemos la una, ¿qué hora es? Una. La una y catorce. La una y catorce. Y eh, aquí hay dos posiciones, dos posibilidades, avanzar de manera activa, eh, eh, avanzar, pero yo no diría de retraso. Tenemos una hora y media de mayor aprovechamiento y avance en un tema tan complejo. Sabíamos que este tema es muy complejo. Y además, bueno, sucedieron otros elementos. Entonces, eh, gracias, Mara, gracias a este panel fabuloso. Estoy pidiendo al otro panel que asuma acá. Que asuma Gracias, el compañeras. otro panel. Eh, Gracias, compas, Y vamos a hacer como en estos eventos. De Algunos amores, libro, los libros, los libros, los libros.